Muy buenas noches, mis queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Boris Darmon, para servirles nuevamente. Aquí estamos en nuestra conferencia en vivo. En el Facebook salimos de manera instantánea y también en Boris Darmon, canal de YouTube. En mi canal puede usted verme también esta conferencia que daremos el día de hoy. Por supuesto, con nuestro proyecto de visión de futuro. Como todas las noches, eh, siempre hay un tema que, del cual reflexionar. Siempre hay una situación en la cual podemos eh, del cual podemos hablar y aprender. Creo que todos podemos aprender. Y aprender desde el consejo más sencillo de un conejo, como dice el refrán. Eh, cada uno de nosotros podemos sacar lecciones que nos ayuden a crecer. Porque eso es lo que buscamos, crecer. Leí un párrafo el día de hoy que decía, yo había escrito acerca de la vida, ¿no? que la vida no es corta ni larga, ustedes lo han leído seguramente en el peli, y leí algo del doctor Dupont que decía que en realidad la vida no hay que vivirla, sino hay que saber por qué vivirla, o sea, cuál es el propósito de vivir la vida, por qué vinimos aquí, y qué interesante debe ser para muchos de nosotros poder comprobar que tenemos una razón de vivir, y la razón de vivir es la que te da finalmente el sentido de las cosas. Ahora, cuando nosotros... Estoy tomando una, una analogía que me hace, me hace llegar al tema en el cual vamos a desarrollar el día de hoy. Si yo ya he logrado darme cuenta quién soy, tengo mi propósito de vida, estoy ahora tratando de buscar ese para qué y ya algunas cosas ya se clarificaron. Y ya tengo claro cómo puedo reforzar aquellas cosas que busco en mi vida. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar algo que me permita fluir? He escuchado mucho esa palabra, déjalo fluir. ¿Y cómo puedo yo fluir en medio de una comunidad donde todos somos distintos? Donde todo, todos somos diferentes. Eh, hoy día estaba haciendo unas compras, por eso llegué dos o tres minutos tarde a nuestra programación del día de hoy. Este, ha estado lloviendo estos días, muy fuerte, no nos ha permitido salir ni siquiera a la puerta de la casa. Eh, entonces, decidí hacer compras. Hoy estaba esperando a mi esposa que compre unos productos para la casa. Y pasaron por la calle más o menos unas 22 personas, 25 personas, casi los conté. Y venían gritando un arenga que decía que odiaban a la presidenta, que el pueblo le repudia. Me puse a pensar y yo dije, ¿por qué esta gente dice que el pueblo le repudia a la presidenta? En esta ciudad donde yo estaba comprando, hay aproximadamente más de 100 mil personas, un poquito menos tal vez, unas 80 mil personas. Y 22 personas odian a la presidenta, y toman el nombre del pueblo para decir, el pueblo te repudia. Me voy a pensar, dije, ¿qué están pensando ellos respecto a lo que yo creo que me parece una locura decir eso? O simplemente generalizar un hecho y decir, nosotros odiamos a la presidenta, y si odiamos a la presidenta, somos el pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Por qué piensan ellos diferente a mí? si lo que estoy viendo yo, este color blanco de la pared, o este pedazo de madera que tengo al frente, también lo ven ellos. ¿Qué es lo que ellos no ven que yo sí veo? ¿O qué ellos ven que yo no estoy viendo? Entonces entramos en un proceso de análisis, en el cual cada uno de nosotros deberíamos entender que los seres humanos no tenemos una interpretación de lo que vemos en el mismo sentido. Y la razón es muy simple, aunque ustedes no lo crean. Es muy simple. ¿Cuál es la razón? No sabemos quiénes somos, ni para qué, ni con qué propósito vinimos a este mundo. Así de simple. Leí un párrafo que decía, eh, sería bueno que hubiera, eh, hubiera sido mejor que pasaras pasar por una, una universidad, perdón que estaba tratando de recordar la frase, por una universidad para que no pases a las calles a gritar, que odias a fulano o a mengano, y tener que recibir un bono mísero para tu lunch o tu comida de ese día. Me pareció interesante, ¿no? Una llamada de atención, pero golpeando la conciencia del ser humano. La visión de futuro que nosotros podamos tener está íntimamente relacionada con nuestro sentido de ser. Si tú no tienes claro quién tú eres y para qué estás en esta vida, las diferencias no te van a dejar fluir. Mira lo que te estoy diciendo. Si tú miras una pared, o vas a querer romperla, o vas a querer destruirla, o vas a querer hacer cosas eh, extremadamente suficientes como para poder arrasar eso. Pero no, tampoco te vas a quedar, ah, pared, no, no me muevo, tampoco vas a ir allí. O simplemente decir, se acabó el camino, ya no hay nada que hacer, la pared está allí. O sea, no vas a entrar en una situación en la cual tú vas a moverte entre los extremos. Yo le llamo entre los absolutos. No, si ella no me quiere. ¿Y ¿Cómo sabes que no te quiere? ¿En qué áreas no te quiere? No, ella me ama. ¿En qué áreas te ama? Hay cosas que de repente odia de ti. O que él de repente ama todo lo que tienes tú. No necesariamente. Las diferencias yo le llamo las diferencias producen algo tan bello, algo tan hermoso, que gracias a las diferencias, nuestro propósito de vida comienza a encontrarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque te vas dando cuenta que tu propósito, que tu, lo que tú eres o lo que tú descubres de ti, nadie más lo tiene. En el sentido de particularidad. Tú me dirás, no, pero a una persona le gusta la pintura, a mí también me gusta. Una pregunta, ¿qué tipo de pintura? ¿En base a qué colores? Este, ¿Te gustan más los paisajes? ¿O a él le gustan más las personas? ¿O los rostros? ¿O las manos? O sea, nunca, en ninguna circunstancia de la vida del ser humano, grábate en la cabeza esto, por favor. Te va a ayudar, como no tienes idea, a proyectar, tu propósito de, de vida y tu para qué, va a tener una fluidez impresionante cuando veas y reconozcas la diferencia de las personas. No me molesta, pero me incomoda que alguien diga, igualdad, igualdad, todos creen que hay que tener igualdad. Mira, aunque tengas igualdad de derechos, quien administre tu igualdad de derechos nunca lo va a hacer de la misma manera como lo administra al otro un juez, un fiscal, un, un abogado, quien sea, que administre esa, ese derecho nunca será igual. Incluso la ley, que es lineal, tiene aristas, pequeñas aristas para algunos casos, o para cada caso, de manera tan particular que en cada situación deben ser consideradas de manera particular. Alguna vez he escuchado, eh, he estado un tiempo relacionado con la política, todavía ahora mis opiniones están relacionadas a eso. Soy un cristiano político, lo reconozco. Creo que soy uno de los pocos de mi iglesia, la iglesia adventista, que participa en política abiertamente y lo hago sin temor. Y si a alguien no le gusta, está bien. Y si a alguien le gusta, maravilloso también. no Pero a veces decimos nosotros, a ese corrupto, ¿Por qué no lo pusieron en la cárcel igual que a este? A este le dieron 35 y por qué a este le dan 12? Cada situación es particular. Cada caso es particular. El que administra el derecho no lo administra de manera igual para A como para B y para C. Entonces, aquí tenemos que entrar en, una, en un túnel donde todos tenemos que reconocer que gracias a Dios, gracias a Dios, somos diferentes pero caminamos en el mismo camino. Diría en el mismo camino, tal vez no tanto, porque el mismo camino casi sería como la misma igualdad, ¿no? pero, pero estamos allí inmersos. Imagínense ustedes la vida, un, un túnel grande y todos inmersos en esa vida. Y allí tenemos que movernos y, y actuar y trascender y transferir y recibir y, y, y, y, y complementar y suplementar y, y desarrollar y decrecer o renovar o redarguir cosas que están equivocadas o mejorar aquellas que están mal. O sea, cada uno de nosotros tiene tan clara, o por lo menos debería tenerlo de manera tan clara su particularidad que no puedes, si tú quieres ser tú con identidad plena, no puedes exigir que los demás crean, vean, sientan como tú. Ahora, normalmente las personas que no tienen este tipo de información, eh, estaba pensando esta mañana, hago un paréntesis, no sé si me estoy dejando entender, dije, porque a veces descubrir la personalidad, la, la identidad, descubrirse como un ser humano, como tal, desde sus inicios, no es fácil para todos. Y por tanto, como no hay información, o a nadie le interesa todos están preocupados en conseguir lo que sea para poder comer, llenar su panza, tener su casa tener su carro, y tener su dinero para vivir y decir que tienen éxito no les interesa nada más que eso entonces les cuesta conseguir información basada en aquello que es relevante en la vida ¿qué es relevante en la vida? miren imagínate una persona que vive con propósito cada, cada cosa que hace cada cosa que dice es el fruto de lo que tiene dentro tú te imaginas ¿Qué fluidez puede haber entre lo que tú crees y lo que tú haces? Maravilloso. Ahora, ¿dónde encuentra su sentido de ser aquello que tú haces? En las personas, en las circunstancias, en medio de los cambios. La pregunta es, ¿cómo tú te adaptas a esas personas, a esos cambios, a esas, a esas individualidades cuando tienes información de quién eres tú? Porque si tú desarrollas la capacidad de darte cuenta quién tú eres, cuando miras a la otra persona, cuando tú te das cuenta, eh, iba a decir la frase, pero no la voy a decir antes de decir lo que voy a decir, cuando tú te das cuenta de quién tú eres y sabes lo diferente que eres a otras personas y te valoras, cuando miras a otras personas, valoras a las otras personas. El problema de la valoración del hombre no está en el otro, sino en aquello que yo interpreto del otro, en aquello que yo pienso que el otro es. Ayer le hice un comentario a un amigo eh, escritor con que sin duda tenemos algunas diferencias, ¿no? Cuida tu salud. ¿Qué sabes tú de mi salud? Me preguntó. Y que, pues parece que se ofendió que le pregunté eso. Pues está bien. Este, de todos modos, yo simplemente pregunté. Porque seguramente, como cualquier ser humano tiene problemas de salud, yo también tengo problemas de salud, cuida bien tu salud. ¿Qué sabes tú de mi salud? Bueno, él pensó que estaba interpretando algo, porque lo conozco personalmente, de repente estoy interpretando algo que se le incomoda, pues no era mi intención incomodarlo, pero la manera como yo hablo es la manifestación de lo que yo creo. Pero la manera como tú escuchas es la manera, es, es el dominio de tu propia interpretación yo puedo hasta donde yo digo lo que digo hasta donde lo que yo hago ser responsable de ello pero no puedo ser responsable de lo que tú interpretas entonces ahí viene la razón, le dije cuida tu salud y él interpretó de repente que estoy diciendo que este me está acusando de algo de repente me está tratando de que soy tal o cual persona, para nada simplemente dije cuida tu salud y bueno, lo que tú digas puede ser interpretado de diferentes maneras, con diferentes direcciones. Las redes sociales no son lo mejor para poder poner una frase. Yo a veces pongo la palabra estúpido. Ustedes van a ver mucho en las cosas que yo hablo de estúpido. Una persona me dijo, ¿por qué eres ofensivo? Yo le dije, ¿por qué es ofensivo decir estúpido? Entonces, tuve que hacer algo que no, normalmente, normalmente no lo hago y puse estúpido según la Real Academia una persona que está desubicada en sus opiniones respecto a un hecho concreto <ríe> si tú me dices que odias a la presidenta ni la conoces, ni sabes lo que, lo que estás diciendo porque alguien te lo, te lo repitió y te sacó a la calle para que grites contra ella eres un estúpido ¿por qué? porque no estás ubicado dentro del concepto de lo que conoces los estúpidos son así y no estoy insultando a nadie. Es una descripción de una situación de actitud de una persona. Simplemente eso. Ahora, si te sientes ofendido porque digo estúpido, porque en, en, en tu cultura decir estúpido de una persona es este, ofenderte, pues no te estoy diciendo, oye, Boris, eres un estúpido. Si fuera el nombre propio, ah, por supuesto, ahí sí tenemos que hablarles. Entonces, a ver, saco la camisa, me saco las manos y podemos pelear. Hasta el estúpido puede hacer eso, pero yo no lo voy a hacer. Pero si él quiere pelear, por supuesto, ya entrará, entrará en, una, en una razón de su, de su ubicación, porque yo nombré su nombre y le dije que él era un estúpido. Ahora, si las características de tu forma de pensar te califican como estúpido y tú te interpretas como tal, pero dentro del contexto de la, del uso de la palabra, según la cultura en la cual tú estás, me perdonas. Eso es un problema de interpretación tuyo. Las redes, yo puedo poner una palabra, y miles de personas lo van a leer. Lastimosamente las redes no te pueden decir específicamente, para esta va, para la cultura tal, estoy diciendo tal cosa, por si acaso entiendan de esta manera, para la otra cultura. No, no puedes. Pero las redes nos permiten comunicarnos y de alguna manera llegar a las personas y fluir en ellas. Pero ¿cómo fluir cuando las interpretaciones de las personas son totalmente diversas y diferentes de lo que tú crees? Aquí viene entonces el concepto del sentido de identidad. Hablaba con mi esposa recién viniendo en el, en el auto y le decía, siempre hay una segunda cara en la misma moneda. Nunca pienses del lado que tu mente desinformada respecto a una expresión o a un hecho te lleva sin considerar la posibilidad de que hay al otro lado alguna otra intención, alguna otra manera de... Otra intención al expresar esa palabra, de interpretar esa palabra. Aunque no estoy hablando de la comunicación, lo vamos a hablar más adelante, pero muchas veces nuestro, nuestra falta de sentido de identidad, nuestra falta de este propósito en la vida, nos hace vivir una vida eh, triste en relación a la particularidad que muestran los demás. Entonces, considerándote tú como un ser que tiene identidad, que tiene propósito de vida, que vive un para qué, Ahora, cuando quiera proyectarse a los demás y encuentra una interpretación equivocada, una interpretación correcta, una interpretación un poco malintencionada, los va a entender. ¿Por qué? Por lo bello de las diferencias. Por lo maravilloso de las diferencias. Estoy bromeado con mi hermana porque ella prepara las comidas muy ricas. Teresa es mi hermana y sabe preparar como todas mis otras mi hermanas, cocina muy rico. Y le estaba diciendo yo... Estás preparando eso otra vez y, y mucho. Ah, por eso tú no serías mi esposa. Y sería, nunca sería tu esposa porque tú eres mi hermano. Yo entiendo, le digo, pero me estoy refiriendo a la forma como estás preparando esa comida porque yo te dije, y bueno, conversamos un rato con ella, matamos de risa, por supuesto, y conversamos cosas muy, muy particulares de familia. Pero nacimos en, el mismo, en la misma mamá con el mismo papá. Tenemos casi la misma edad y somos diferentes. Qué maravilla ser diferentes. Y cuando la diferencia se convierte en una belleza de convivencia, cuando tú entiendes a la otra persona que él es tan particular como lo eres tú. Um, a mí me molesta, lo voy a decir con toda franqueza, me molesta cuando alguien se da desavionto. me molesta. Yo intento no ser un sabio Mucha gente me dice, doctor, usted sabe mucho, qué barbaridad. No, soy informado, que es otra cosa. Saber hmm, es un don bastante especial, según yo. Eh, puedes saber cosas que has experimentado durante 30 años, 40 años, 50 años. Puedes saber un curso de acciones. Cuidado, porque lo que ha sucedido en esos cursos de acciones, posiblemente hoy no sirvan de nada ya no existan, porque el cambio lo hizo totalmente renovado, las situaciones eran, son ahora totalmente diferentes, que sirven como experiencia y como referencia, perfecto, pero no son la clave de la solución, a menos que haya un estudio más cercano a la realidad presente. Cuidado, porque a veces hablamos, y, no, yo soy una persona experimentada en esto, perfecto, yo sembraba tal cosa en talos años, y yo sé cómo sembrar ahora, tampoco, ahora siempre es siempre diferente, acabo de tener una experiencia muy interesante, les voy a comentar, se me malogró una de las bombas que, con la cual este, fumigamos el terreno y fui para arreglarla, porque la persona me lo vendió y me dio una garantía y me lo arreglaba. Me dice, mire doctor, ahora el guano para las plantas ya no se ponen en, en material este, seco, como tierra o cosa por el estilo. Y ya no. Y le digo, ¿y por qué? Pues se supone que lo voy a poner en la, en la raíz de la planta y voy a tratar de que la planta este, absorba. Mire, me dice, supongamos que usted pone un poquitito de, de, de, de guano en la raíz de la planta. No en la raíz, afuera, porque usted no va a descubrir la raíz. Afuera, y no hay lluvia, no hay sol, o es demasiado sol. Entonces evapora los nutrientes de ese, de ese guano, de, esa, de, ese, de ese producto, y finalmente o viene una lluvia y se lo lleva. Y todo lo que usted quería conseguir con ese, con ese producto, no va a conseguir. La ciencia ha aumentado tanto que hoy hay unas bombas que tienen como una jeringa. Usted inyecta en la raíz de la planta y le pone el abono directamente de manera líquida dentro de la planta. Mi mamá ha sembrado más de 60, 70 años. Tiene 92 años. Desde niña ha trabajado en eso. Seguramente su experiencia le, gusta, le, le sirve muchísimo, pero ya no se hace como se hacía antes. Entonces, ser un experto, ser una persona que sabe todo porque ha tenido una experiencia durante un, un cierto tiempo, no significa que eso sea útil para fluir con el conocimiento que tienes en otras circunstancias del presente. Por eso es importantísimo ir a nuestras bases, que eso sí no cambia. Las metodologías pueden cambiar, la información puede cambiar, el conocimiento puede cambiar, pero hay algo que nunca cambia y nunca debiste cambiar. Es tu identidad como persona. Hace seis mil años, dice que la Tierra fue creada aproximadamente. Había personas. Nunca dejó de haber personas, por eso existimos nosotros. Somos la sucesión de descendencias tras descendencias, de generaciones tras generaciones. ¿Qué ha cambiado? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de proceder, nuestra forma de fluir, como le llaman a algunas personas, fluir en los demás. ¿Y cuándo las personas han fluido más en los demás? Cuando encontraron un conducto que sea original. ¿Sabe cuál es? La identidad. El sentido de pertenencia. El respeto de cada uno a esa pertenencia. Hay una frase que dice que tu libertad termina cuando la libertad del otro comienza. La pregunta es, ¿cuándo comienza? No comienza en una acción, no comienza en una conversación, no comienza cuando tú lo conoces. Comienza cuando tú te das cuenta que eres una persona particular tan igual que cualquier otra y que tus derechos, que tanto los quieres defender, no los tienes que defender, simplemente los tienes que tener. Tienes que ser una persona con derechos. No es que tienes que pedirle derecho a los demás. El sentido de identidad te, te, te da la capacidad de ser y el ser ya es un derecho innato al ser humano. He tenido, por lo menos en mi vida y en mi trabajo profesional, bueno, llamémosle profesional. Yo soy teólogo, tengo una maestría en resolución de conflictos y mediación, tengo una maestría en teología, un doctorado en psicología de ecuación, y muchos, muchos diplomados y especializaciones. Pero hay una cosa que sí yo aprendí, que somos los seres humanos, tenemos los seres humanos tanto derecho, que no tenemos que pedirle derecho a nadie que nos añada sobre lo que ya tenemos. Y durante mi vida profesional he dado aproximadamente más de 250 a 300 conferencias para mujeres. Tengo cinco hermanas mujeres. Nací de una mujer maravillosa como mi mamá Teresa. Tengo un papá maravilloso que me dejó una historia de vida impresionante. Hace 11 años él descansó y soy casi la copia fiel de mi papá porque tengo algunas cosas que realmente cuando hago o pienso o digo, casi como que estoy hablando, está hablando él. Estoy muy contento por eso, porque mi identidad con él es muy cercana. Soy un solo, varón, un solo varón en la casa, así que por esa razón me siento muy orgulloso de lo que tengo y lo que soy. Pero una cosa sí te voy a decir. El concepto del derecho no es permiso de un hombre para una mujer. No está determinado por a un varón que se le ocurre decir, te doy permiso a su esposa. Algunas veces incluso he bromeado, su esposa quiere ir a comer un sándwich con sus amigas. Y le dice, amor, ¿me das permiso para ir a comer con mis amigas? ¿Por qué? Es que la cultura ha convertido el derecho en un acto de dependencia de otro que supuestamente tiene más derecho que nosotros. Aunque ya vamos a hablar un poquitito que eso es la, la consecuencia del pecado cuando Dios creó al hombre y Eva desobedeció, este, Dios le dijo, tu marido se enseñará sobre ti. Y lastimosamente, hoy tenemos una lucha frontal con lo que le llaman machismo, que no necesariamente es machismo, sino que simplemente es el fruto de la desubicación al cual el pecado nos ha llevado para pensar de que somos superiores a los demás. Hoy también tenemos un feminismo muy fuerte, que casi tiene sometido a muchos varones, su pretexto de que tú no me vas a mandar a mí, yo te voy a mandar a ti, y esa lucha permanente no ha producido una fluidez respecto a, nuestra, a nuestro para qué, para servir, para vivir con propósito, sino más bien se ha convertido en una confrontación permanente, de la cual yo no estoy muy, muy contento, porque me, la verdad, el feminismo no ha producido nada bien para la comunidad, ni tampoco el machismo. Aquí tenemos que comenzar a pensar cuáles son nuestras bases, nuestros, nuestro fundamento mira si tú quieres unas buenas naranjas, tienes que trabajar bien su raíz, tienes que trabajar bien su terreno, tienes que saber que tienes que poner allí los, los nutrientes suficientes, si no, no vas a tener buenas naranjas. Ni el árbol, ni las hojas, ni la resistencia, ni su producción va a ser buena. Si tú me quieres cambiar a mí porque supuestamente yo soy machista y no te tengo que tratar mal, trata mi identidad. Trata mi problema, mi problema base, aquello que me está destruyendo a mí y que me está haciendo destruirte o por lo menos limitarte a ti. El concepto de las diferencias y el sentido de identidad van tan ligadas que son la, el, la una para la otra. Porque si tú tienes identidad y sabes que eres diferente, aceptas al otro como diferente. Te tratas de complementar. Tratas de buscar puntos en común que nos permitan fluir dentro de un proyecto común. Entonces los seres humanos... Hemos perdido nuestro sentido de pertenencia, hemos perdido nuestro sentido de identidad y por esa razón vivimos peleando los unos con los otros como si los otros fueran nuestros enemigos y luchamos y luchamos y no conseguimos nada. El otro día estaba viendo un vídeo de unas ratas que querían comerse un pedazo de carne que alguien les había puesto ahí de trampa, ¿no? Y habían como unas 20 ratas tratando de subir y unas se apoyaban encima de las otras, pero las que venían detrás jalaban a las que estaban arriba y se caían todas. Nunca pudieron llegar al objetivo. Ustedes se imaginan, qué bueno que pensemos diferente, pero qué triste que no, que no comprendamos cuál es el propósito de vida de los seres humanos que vinimos a este mundo para buscar bienestar, para dar bienestar, para llenarnos de un entorno de felicidad como fruto de una convivencia donde cada uno, desde su particularidad, entiende al otro donde cada uno respeta la experiencia del otro, pero no como un acto de temor, sino como un acto de reconocimiento de que él es un ser individualmente diferente, particularmente diferente a mí, que piensa igual que yo. En el sentido de pensar. No piensa lo mismo que yo, sino tiene la capacidad de pensar. Quizás uno más con más análisis, otro con menos análisis, pero piensa. Ahora, si nosotros estamos haciendo estas conferencias porque queremos justamente ayudar a reflexionar y que ese pensamiento sea más productivo. No es mi intención de que tú no estés de acuerdo conmigo, estés de acuerdo conmigo. No es mi intención de mostrarte que yo sé más que tú o que sé menos que tú. No es mi intención. Mi intención es compartir este sentido de vida que a mí me está ayudando terriblemente. Yo fui criado en una casa donde mi mamá era una mujer recta, muy disciplinada pero me crió al lado de una muchachita que me enseñaba muchas cosas y que también por debajo me, hacía, me permitía desobedecer. Y ese carácter un poco así eh, eh, dubitativo, un poco de, de, de doble moral de niño, no porque me portaba bien delante de mi mamá, porque no me metía una paliza, y cuando no estaba ella, porque la reportaba mal, la muchacha me permitía, tiene que ser reorientado desde algún punto. Pues a mis 61 años, algo que tengo que retomar, en algún momento tengo que hacer algo. Y yo vengo pensando esto después de haber pasado situaciones de crisis muy serias, como por ejemplo perder mi familia. ¿Por qué perder mi familia? ¿Por qué perdí mi familia? Me pregunté muchas veces. Y si voy a formar una nueva familia, ¿Sobre la base de qué voy a formar una nueva familia? O sea, era era difícil para mí. Habiendo tenido papás toda la vida juntos, Tener yo que ser una persona que tuvo que separarse. Y muchas cosas de esas no dependen solamente de ti, sino de dos personas. Y ustedes podrán descubrir una cantidad de ideas de por qué sucedió eso, pero cada uno tiene su propia razón, particularmente cada pareja tiene su propia realidad. Y difícil analizarla y, y, y, y juzgarla. ¿no? Ni la mía pueden ustedes juzgar, ni yo puedo juzgar la suya, ni de nadie, porque realmente cada situación es muy nadie puede opinar sobre algo que no has vivido definitivamente solamente será una opinión pero más allá no puedes pero aún así me llevó a mí a un momento de introspección tremendo pensaba que muchas cosas que estaba haciendo según yo tenía experiencia y tenía la capacidad para hacerlo y cuando me di cuenta perdí el sentido de la vida y un día me quedé en la casa sin comer sin salir apagué mi celular no quise hablar con nadie y solo esperaba una cosa olvidar que mi mente se olvidara y nunca más se despertar ¿Ustedes se imaginan llegar a ese punto? Estaba deprimido, posiblemente, no sé cómo se llama eso, pero había llegado al punto de querer quitarme la vida. Entonces yo me pongo a pensar permanentemente, ¿por qué llegué a eso? Claro, porque un ser humano como yo, impetuoso, este, así, motivado, siempre haciendo las cosas con energía, se equivoca mucho, se equivoca más. Y ahí me viene la frase de Maradona cuando le preguntaron, Maradona, ¿por qué tú te equivocaste el penal? Con ese penal ganabas el Mundial. Y él dijo, porque yo lo pateé. Nadie se equivoca si no patea un penal. Solo el que patea penal puede equivocarse. Y yo soy así como medio impetuoso a las cosas y ahora tengo que tomar un poco más. Ya me 61 un año como comienzo a tomar un poco más con calma las cosas, busco algunas cosas, su razón de ser antes de hacerlas las pienso un poco más que antes, antes era como Pedro, soltaba nomás y decía lo que pensaba, y ahora ya pienso un poco más, entiendo mejor a las personas, porque es el fruto del trabajo introspectivo de esa búsqueda que todo ser humano tiene que tener, esa búsqueda de su sentido de ser. ¿Quién soy? Veo a un ladrón que está robándome, ¿Qué tiene él? ¿Qué no entiende él de los otros? Que yo sí entiendo y no soy ladrón como él. Cuando veo a un político que miente, y le dice a la gente, yo voy a hacer tal o cual cosa, y después no puede cumplir. ¿Qué está pensando él? ¿Está interpretando que es dueño del futuro? Y cuando la gente le cree a ese político, ¿qué está pensando? ¿Que ese, ese señor es su salvador? Que él tiene el poder como para poder hacer todo lo que una comunidad de 40 mil, cien mil, un millón de personas necesita. O sea, creer todas esas cosas nos hace caer en la estupidez de decirle a la gente, yo no tengo identidad. Y soy un pobre manip manipulado que depende de las palabras y las promesas que la gente me dice. Vamos a hablar más adelante un poco sobre eso, porque si bien es cierto, este es un tema espiritual, y no porque es religioso, por si acaso. Y no porque sea bíblico, por si acaso. Es un tema espiritual. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi sentido de ser. No estamos hablando de, de que si soy bonito, soy feo, soy gordo, soy flaco. Estamos hablando de mi sentido de ser, mi sentido original. Yo soy una criatura de Dios, tú eres una criatura de Dios. Y como criatura de Dios, tenemos que pensar que Dios está buscando seres espirituales porque Él es espiritual. La pregunta es, ¿ser espiritual significa eh, ser religioso? no de ninguna manera la religión no tiene nada que ver con esto. Ser espiritual significa tener el sentido de las cosas de dónde tú vienes, de dónde traes lo que traes. ¿Cuál es tu sentido real? Cuando yo le recomendé a esa pareja que, que, que cuando su esposo vino a decir, la esposa vino a decirme que él le pegaba, yo le pregunté a él: ¿por qué le pegas? ¿Por qué no me obedece. Y le digo yo: ¿quién es ella para obedecerte? ¿Y por qué te tiene que? Porque soy su marido. Ahí está el gran problema. Tú no entiendes que Dios sacó a Eva de la costilla de Adán para que la amara, no la sacó de la cabeza para que no la dominara, no la sacó de los pies para que no sea pisoteada, la sacó del corazón para ser amada. Y el amor no está en el concepto de la igualdad, está en el concepto de la identidad. Tú amas porque hay alguien que es la fuente del amor que se llama Dios. Y como tú eres hijo de Dios, eres criatura salida de la mano poderosa de un creador llamado Dios, entonces tú eres su criatura y su criatura es el fruto de su amor. Por tanto, si tú realmente quieres fluir amor, tiene que estar conectado con la fuente. Y eso tiene que ver con un sentido de identidad. Lo digo en mi libro. Escribí un libro que se llama Amo a dos, pero vivo con uno e interpreto el amor de Dios como el verdadero amor y no el amor de una idea o oh, él me ama, me mantiene, me da casa, me da comida, me da carrera. eso no es amor son actos de bondad ¿sabe qué dice la Biblia acerca del amor? Todo lo sufre, todo lo soporta Dios mío o sea, si mi marido me pega ¿yo le tengo que seguir amando? ¡por supuesto! <risa> estás loco, Boris claro que estoy loco, pues tienes que seguir amándolo, pero no tienes que seguir viviendo con él para que te siga matando, eso es diferente Tú puedes amar a una persona que tiene debilidades, por supuesto. A una persona que es pegalona la puedes amar, claro. Pero una cosa es el amor y otra cosa es la relación. Por eso en mi libro el subtítulo dice: Cuando el amor y la relación se encontraron, son dos cosas distintas. Tú puedes amar a tu enemigo, pero no puedes dejarte de pegar, pegar por él. <ríe> Esa es la diferencia. Así que no confundamos el amor con la relación. Y lastimosamente, pues en los absolutos estamos tan perdidos que no tenemos capacidad de análisis. Y no lo digo yo por mí, lo digo por todos los que formamos parte de esta comunidad donde interpretamos las cosas de hecho. Me ama, se acabó. ¿Y cómo te ama? No, él trae comida para mis hijos. No, y él tiene derecho a pegarme porque me ama, pues, yo también lo amo. Como él nos da todo lo que necesitamos. No, es así. El concepto de identidad desmenuza, destruye todo aquello. Que desde la diferencia, desde la particularidad, convierte mi vida en algo horrible. El sentido de identidad es la fuerza más grande para detener el maltrato, para detener, para detener la, el desconocimiento de una criatura hecha por Dios, por otros. Que otros puedan reconocer en ti que tú eres un hijo de Dios. Solamente lo harán cuando ellos entiendan que somos fruto de la mano poderosa de un creador y que somos hijos hechos por su poder. Miren amigos, es tan sublime este concepto. que Yo me encontré con esa pareja un año después. Fui a dar una predicación en una iglesia en el norte de California y cuando salía para comer, se acerca alguien por detrás de mí y ¡ah! me abraza. Le digo: ¿Quién es este? Era un joven. Y volteo y era el bajito que venía con su esposa y que le pegaba a su esposa. Hola, le digo, ¿cómo estás tu esposa? Ahí está, me dice, preparando la comida, están sirviendo. ¿Cómo te va? ¿Sigues pegando a tu esposa? No puedo pegar a la criatura de Dios, mi querido doctor. me dijo. No puedo maltratar a una figura que Dios me dio como compañera. Si tú tratas a la planta en la raíz, los frutos serán increíbles. ¿Tienes una solución para tu vida? ¿No sabes qué hacer con tu problema de maltrato, de eh, mal relación que tienes con las personas con quienes estás? ¿Tienes problemas con tu vecino, tu vecino tiene problema contigo, tiene problemas con tu compañero de trabajo, tienes problemas con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos? Hay un problema de raíz que se llama sentido de identidad, sentido de pertenencia, valoración de lo que tú eres. Esa valoración te hace no solamente valorarte a ti, sino valorar las diferencias con los demás. Y cuando tú valoras las diferencias con los demás, respetas al otro, no porque es diferente, sino porque es un hijo de Dios. Particularmente hecho por la voluntad y la mano creadora de este Dios eterno. Te llamo amigo a reflexión deja de estar deambulando por ahí tratando de buscar psicólogos, psiquiatras para que te resuelvan tu problema de tu trato con tu pareja. Cuando Dios sale del corazón de una persona todas las diferencias se convierten en, en horripilantes se convierten en monstruosas pero cuando Dios restaura el sentido de identidad de un hijo creado por Dios en, su, en el corazón los seres humanos convivimos con la persona más diferente de la manera más amena porque las diferencias son el complemento de lo que tú realmente necesitas. Ahí está lo bello de ser diferentes. Gracias a Dios porque he tenido este momento para conversar contigo. Gracias a Dios porque has abierto un momento de tu tiempo para escucharme. Lo único que quiero es que Dios te bendiga, que el Señor esté contigo siempre, que te llene de paz y tu corazón siente el bienestar de que tu vida puede cambiar tú lo haces con él. Pídele a su espíritu. Yo voy a orar por ti. Padre amado, te doy muchas gracias por este espacio que tengo para poder comunicarme con mis amigos y aquellas personas que nos van a escuchar también. Sé que tú tienes un proyecto de vida para nosotros y ese proyecto de vida no lo queremos perder con el paso de los años. Y por esa razón, entendiendo que somos personas distintas, diferentes, pero con el privilegio de haber sido creados particularmente con características propias que tú nos has dado. Queremos aprender a buscar en las diferencias la manera más fluida para llegar y conducirnos en una comunidad de personas distintas de la mejor manera. Ayúdenos, oh Dios, a buscar el camino hacia la felicidad. Pero no solo eso, sino también el bienestar común. Que podamos todos, a pesar de ser diferentes, tener el privilegio de tenerte a ti como la conexión más íntima que hay entre seres para vivir tus promesas, para vivir tu cuidado y tu misericordia. Llénanos de tu paz esta noche y tráenos tu Espíritu Santo al corazón. Que nos ayude con tu Espíritu a entender nuestra realidad, que nos ayudes con tu Espíritu a entender nuestra realidad para vivir una vida de bienestar con todos los que nos rodean. Bendice cada uno de sus problemas personales. Si hay alguna persona que está teniendo un problema por sus diferencias, ayúdala, Señor, a tomar el camino mejor y a buscar las concordancias para vivir una vida llena de ese bienestar que te acabo de pedir. En tus manos nos encomendamos. Por el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos terminado nuestra conferencia esta noche. Gracias por acompañarme en el Facebook Live y también puedes ver esta conferencia en unos 15 20 minutos en mi canal Boris Darmon, canal de YouTube. Te pido que lo compartas si te gustó. Y si no, también, quédate con él. Muy buenas noches para todos y que te pasen un lindo sábado. Yo soy Adventista el séptimo día, guardo los sábados y voy a ir a la iglesia mañana a compartir con los hermanos. Vamos a compartir momentos gratos aquí en casa y pasen un bonito fin de semana. No se olviden las diferencias son lo más bello que hay en el ser humano. Que Dios los bendiga. Boris Darmon, una vez más, un servidor de ustedes. Buenas noches.